No, chicos, tarteletas, son pizzetas. Pizzetas, claro Ah, tarteletas, tarteletas. Hay que, hay Yo que... no <risa> veo en lo de Mirta pizetas pizeta, no, no. No, no. <risa> no lo veo, <risa> pero bueno Esperen, hay menú vegano, vegano? Mirá. Hay vegano mirá. mirá Ese es para Juanita sushi. No es vegana Debe ser Sushi bien. Juanita sí, ya, Ahí está el sushi, sí, chicos ah, bueno. Sushi tipo ensalada, viste que ahora se come así Sí, es sushi el sushi que está abierto. Les, eh. les digo que también va a haber eh, un, eh, un servicio gastronómico para la gente que vaya a cubrir la nota del cumpleaños, que está a la puesta. Como Gonzalo sí. Sorbo, que por ejemplo es nuestro colega que está trabajando ahí nos va a contar todo lo que está comiendo. Esto lo mandó Gabriel Sabetieri, amigo mío, sí. este, que está cubriendo. Y también creo que tenemos imágenes de Mirta, que salió tempranito para empezar a descomprimir, acompañada de su amigo y asesor, eh, Vidal Rivas. A ver, escuchémosla, a ver. dale. Yo creo que nos tenemos que querer todos un poquito más y respetarnos más. Yo los quiero. Nosotros también te amamos, Mirta. cumple, cuenta cumple. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Feliz, que lo cumpla. Con tu frase la que se cada programa. Ah, sí. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Muy bien. Gracias, Mirta. Mira, como Mirta, ¿ya lo tienes? ¿Lo estás pensando, Mirta? El primer invitado, ¿a quién le gustaría tener? ¿No? Todavía no. Todavía no. Ahí está, mira, tacha, cumple, felicidades. Feliz cumple, feliz presentardo, María la Rosa. Feliz cumple. Ahí está, la familia, el salud. Ahí está, salud, ahí está, mira, brindando acá. Chiquita, la turista. Qué rico, una ventucita. Gracias, Mirta, por mucho más, Mirta. Por mucho más, ¿no? Gracias. Gracias, Mirta. Eres una Mirta simpática, divertida, muy alegre, Mirta, ¿eh? Mirta, reina tiene tres cambios hoy y elige el color, como siempre, el preferido de ella, el agua marina. Porque dicen que eh, el verde es esperanza, ¿no? Uh -huh. sí. Ahora, la gente quiere saber, me están escribiendo me están preguntando, Luis, porque sí. había posibilidades de que Mirta desembarque en nuestro canal. Quiero ¿Las decir, hay todavía? Quiero decir que Mirta tuvo mucho tiempo en la pantalla de América, uh -huh. razón por la cual muchos de los compañeros que forman parte de distintas producciones comenzando por uh -huh. Alicia Pedrelli, formaba parte de lo que era la producción de Mirta. Y el año pasado, cuando estaba tironeando también con Canal 13, el llamado fue de Nacho Viale con eh, Fernanda Merdeni. ¿eh? Una negociación que se prolongó hasta último momento, hasta que finalmente se quedó con el 13. En el 13, ¿qué le significó arreglar? Perder 32 PNTs, porque perdía por programa 8 PNTs. Pero ¿por qué no entiendo eso? Y porque evidentemente eh, no el arreglo económico claro. no se lo contemplaban y entonces este, Canal 3 es lógico, no quiere tener a Mirta teniendo que ir a pérdida. Porque las pérdidas a Uy. lo mejor es un programa costoso, caro. Vos con Mirta lo que haces es contratar prestigio. Claro. Porque si la publicidad la maneja la productora de Mirta Legrand pone el precio, el dinero lo gana la productora y, la tiene, y el canal cómo sale a vender, o sea... Vos, Luis, al pagar tanda. un sueldo, te, te conservas la posibilidad de que la pauta la vendas vos. Sí, más pero, a una figura como claro, el pero de Gran. Adentro, El año pasado eh, hubo. Eh, el tema era el PNT. Pero no te olvides que este año. Hay mesas políticas Bueno, ah. por eso es importante perdón. tener a Mirta Legrán En la pantalla en el 2023 Porque por... todos los políticos quieren hacer parte De su campaña en esa mesa Te digo, pero... Porque se terminan peleando hasta por estar ¿Por qué decís que es caro el programa de Mirta? Por el calle de Mirta, después son todos invitados No, mm. pero también gastronomía Silla producción, eh, Hay pro... mucha producción Mucha, producción, ¿eh? producción, sí. parte, mucha perdón, gente trabajando atrás eh, ¿en algún... ¿Ustedes se acuerdan cuando estamos en, en América Un día que debutó Mirta? El canal se quedó sin focos, porque todos estaban en el estudio de Mirta. Mirta necesita mucha iluminación de arriba, de abajo, de los costados, porque, lógicamente, es una porque es, un, es una estrella, ah. entonces la tenés que iluminar como corresponde. No Pero, puedes salir con un surco, una, una sombra. Susana, bueno, Susana ahora, ahora porque está ingresando a una situación y sí. a, una, a un momento de su vida que necesita esa iluminación. Hmm. Pero Mirta, Mirta se te apaga un foquito y dice. Se quemó aquella luz. Sí. Y pero, tienen que ir corriendo a la, a la, a la casa de electricidad Luis, a cambiar la lamparita. Luis, vos lo sabés mejor que nadie. Ellos son figuras. Eh, digo, Mirta, Susana, Tinelli. Cobran un dinero imposible de pensar para nosotros, ¿eh? Porque son figuras. Bueno, y el rey. Lo valen, lo, lo valen. Lo, no, no sí. hay discusión de eso, pero. O sea, es una plata que. Que hoy en la, la cuando, hubo, cuando vos tra, traes a Borja del exterior de Colombia. Excede ¿Cómo? la lógica. ¿Entendés? Cu ¿Cuánto le pagas ¿Cuánto pagaron 10 millones de lo dólares? Dijiste, lo los equipos dólares? Los equipos argentinos están en condiciones de pagar 10 millones de dólares. No, porque te parte la economía. Pero como traes la figura, se lo tenés que bueno, pagar. Yo, yo voy a decir, porque, a ver, Canal T se piensa en pesos. Yo le voy a decir algo que me pasó. Yo estaba armando el Martín Fierro, Martín Fierro de cable, y venía el, mar, el otro Martín Fierro. Yo tenía arreglado de palabra con Canal 13 hacer el Martín Fierro. Mm. Mar, eh, eh, la gente de Canal 13 vino al Martín Fierro de cable que nosotros hicimos en el Luna Par Y cuando vio la fiesta de lo que había puesto Crónica y la productora de Camani, mm. Red Cube, este, vieron una fiesta superlativa y ellos tenían otra imagen de fiesta. Se suspendió la fiesta. Mm. Se suspendió la, no podían llegar a eso. ¿Entendés? si vos no tenés la cobertura la estructura para una será? figura una figura como Mirta, no salir al aire te da pérdida claro, poder no. pueden no y además otra cosa no es un diario el diario permite que vos vendas más publicidad y más pero en un solo día por semana o no, dos días por semana no no, ¿No recuperas no a lo recuperás mejor lo que